Entonces, hoy tendremos en este programa a José Armando Tavares, quien es director general del Centro de Tecnología y Educación Permanente. Vamos a ver si ya está listo en esta entrevista con nosotros. Eh, vamos a ver si ya está por ahí. Ok. Sigue entonces, en esto Tendremos a este señor, José Armando Tavares, quien nos va a hablar. Ahí está. Saludos, José Armando. Muy buenas tardes y bienvenido a los Osobrosos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el recibimiento y bueno, encantado de estar aquí eh, de manera virtual, conectados con ustedes y, y sobre todo, como decías al principio, dirigiéndonos a la audiencia juvenil de San Francisco de Macorís y por qué no, de toda la región del Cibao, de la región norte. Saludos, saludos, un abrazo, José Armando Tavares, eh, Néstor, uno de los comunicadores de este programa Los sobroso bienvenido, un programa que lo ven muchos jóvenes y aquí vamos a hablar un poquito con usted para que usted nos explique lo que de qué se trata todo esto. Sí, del así, proyecto. Así es, entonces hablamos sobre eh, tecnología y educación permanente. Háblanos, José Armando, qué es esto de la eh, tecnología y educación permanente. Bueno, eh, eh, efectivamente eh, eh, la República Dominicana tiene un nuevo proyecto, una nueva organización que está bajo la sombrilla de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la maima y es reforzado en alianza con Inicia Educación. Este proyecto del TEP, eh, que es Tecnología, Educación Permanente, eh, lo que busca es reforzar de una forma innovadora, potente, la educación técnica superior en la República Dominicana, lo que se conocen como las carreras de dos años superiores que se realizan después que uno se hace bachiller. Entonces, la Pucamayma, apostando precisamente a la gran necesidad que tienen eh, las industrias, las empresas, las organizaciones de personal cualificado, técnico, profesional, especialista, pues ha reforzado y relanzado el TEP. Y bueno, pues he tenido el honor de, de asumir este reto para que los jóvenes que escuchan este programa puedan saber que hay extraordinarias oportunidades haciendo okay. carrera de dos años. Ok, ok, muy bien. Entonces, eh, para que nos sigas info, eh, ilustrándonos, ¿no, eh, José Armando, sobre qué es esto de un técnico superior y qué ventajas y los beneficios tienen eh, este tipo de carreras. Ciertamente el técnico superior, yo digo que es el título eh, superior académico desconocido en la República Dominicana. Diferente a Estados Unidos, por ejemplo, que la mayor parte de los jóvenes que hacen un bachillerato, cuando se gradúan del high school, del bachillerato, de la secundaria, más del 50% de ellos hacen un título técnico superior, que es una titulación superior aprobado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología de ciclo corto. Más del 50% de los estudiantes matriculados en universidades americanas hacen precisamente una associate degree, un grado asociado, que equivale aquí, en República Dominicana, a un técnico superior. A diferencia de Estados Unidos, en República Dominicana, menos del 5% del total de matriculados en las universidades que está alrededor de los 700.000, pues están haciendo carreras técnicas superiores desconociendo las grandes ventajas, y por eso ustedes me dan la oportunidad de informar las grandes ventajas que tiene hacer un técnico superior. Número uno, es eh, menor tiempo. En dos años ya tú estás preparado con un título para insertarte en el aparato productivo nacional. Dos, se hace a menor costo con igual o mayor calidad o excelencia. El aval de la Pucamayma garantiza una excelencia académica. Profesores de alta calidad, infraestructura tecnológica, laboratorios de, primer, de última generación. Y bueno, también permite la empleabilidad. Hay mayor posibilidad o mayor garantía de empleo. Más del 85% de los egresados del TEP tienen trabajo los primeros seis meses después de recibir su título de técnico superior. Eso quiere decir que el acompañamiento que le damos el prestigio de la titulación técnica superior en las áreas que enseñamos pues garantiza un buen empleo, un mejor futuro y obviamente la posibilidad de responder a las necesidades que las empresas tienen de personal cualificado. Eh, José Armando, ¿qué tanta demanda laboral tienen estas carreras? Bueno, eh, eh, como decía, nosotros ofrecemos un amplio catálogo en las cuatro grandes áreas de la Poca Maima en la parte de ciencias administrativas económicas, tenemos el técnico superior en Amazon de Pymes, tenemos también el técnico superior en mercadeo, el técnico superior en gestión social y comunitaria, ahí en ese técnico superior hay una amplia y, y, y enorme empleabilidad, pero también tenemos un técnico superior en enfermería, en el área de la salud, eh, ustedes saben que hay un déficit actual de 25 mil enfermeros y enfermeras en los hospitales y clínicas del país, y estamos nosotros y siendo presentes para formar esos eh, enfermeros altamente calificados de acuerdo al nuevo marco nacional de cualificaciones y de acuerdo, obviamente, a la demanda que hoy, sobre todo, en esta época post-pandémica, tiene del personal de salud, del personal sanitario en nuestras instituciones eh, clínicas y hospitalarias. También tenemos el técnico superior en automatización. La mayoría de ellos, más del 90% de los graduados, Estamos iniciando esa carrera nuevamente, en un nuevo, pero la mayor parte de los que se gradúen estarán trabajando en empresas de zona franca, industrias, fábricas, etc. En otras palabras, también tenemos el técnico superior en red de datos. la, el, la Casi la totalidad de ellos, al momento de graduarse, son contratados en las empresas telefónicas y las empresas que trabajan precisamente proveyendo servicios de telefonía, redes y demás. En otras palabras, estamos hablando de una alta tasa de empleabilidad. La diferencia de las carreras tradicionales. Estudiar un técnico superior es una gran ventaja en términos de reducción y economía, en términos de inversión en la educación, con la misma calidad y excelencia y también con alta salida de empleo. Muy bien. Entonces, José Armando, ¿estas son carreras que son las específicas de este programa del TEP? O sea, ¿son las carreras que ofrece en específico este programa? Sí, sí, no, no, claro. Y nosotros tenemos 10 carreras técnicas superiores. El TEC, aparte de eso, tiene un amplísimo catálogo de diplomados, cursos cortos, cursos largos, talleres, en la parte de formación continua, educación permanente y actualización profesional. En el área de técnicos superiores hay 10 carreras y hay nuevas carreras que iniciarán en el mes de enero. El técnico superior en contabilidad positiva y administrativa. El técnico superior en logística. Fundamental, nos están esperando eh, por el tema de la logística fundamental para la distribución de productos y bienes de manera eficiente, es fundamental en la industria, por ejemplo, de, de aeropuertos, de puertos, etc. En otras palabras, eh, atendemos, sobre todo el técnico, sobre nuestra apuesta es transformar la República Dominicana, ampliando la oferta de profesionales altamente capacitados, para que el sector productivo, el mercado laboral, pueda contar con eh, el personal que requiere, y sobre todo, que nuestros estudiantes y egresados puedan transformar sus vidas para mejor. ¿Cuáles son los requisitos de, de admisión, verdad? ¿Que sí? sí, admisión. Los mismos de una universidad. Como decía, luego que se termina el bachillerato, el joven, en su proceso de reflexión vocacional, bueno, ¿qué hago? ¿Hago licenciado en tal cosa? ¿Me hago ingeniero en tal tema? Bueno, pues, también incluye en ese proceso de discernimiento vocacional el técnico superior. El técnico superior de la Pucamaima es un título oficial del MESIT de la Pucamaima, ¿verdad? Y que en menor inversión, con igual o mayor calidad, en menor tiempo puede obtener ese título. Los requisitos de admisión son los mismos de la Pucamaima. Hay que llenar un formulario de solicitud de admisión hay que apuntar a ese formulario los documentos que se solicitan de nacimiento, etc. Y también eh, superar la, eh, la batería de exámenes, de pruebas, de evaluaciones, y luego el departamento de admisión los admite e inicia. Estamos ahora mismo en proceso de solicitud de admisión. Entren por favor jóvenes que escuchan este programa a tep.pucmm.edu.do. Repito, tep pcm.edu.do punto, punto, y ahí encontrarán todas las informaciones que acabo de decir, ampliadas, detalladas, y también encontrarán los links o enlaces para hacer la solicitud en línea de admisión. ¿Cómo podemos conocer más detalle del TEP y las carreras que ofrecen, José sea, Armando? A, a través de ese portal y también pueden eh, llamar los teléfonos de la universidad al 809-580. Eh, 19 62 y eh, pedir a las extensiones del TEP y cualquiera de ellas. Repita puede el número, por favor: 809 580 1962. Y ahí, pues, pueden perfectamente obtener toda la información que necesitan para, para completar, eh, para ampliar todo lo que hemos dicho en esta entrevista. Bueno, agradecidos infinitamente por esta. Conexión con usted, señor eh, José Armando Tavares, quien es director general del Centro de Tecnología y Educación Permanente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Óigame, no es cualquier institución pública con, eh, privada de educación superior con que estaba hablando, sino con un, un representante de, unas, de una universidad muy prestigiosa de este país. Y nos alegra que, no, que lo hayamos tenido aquí con nosotros en este programa Los Osobrosos para la comunidad juvenil que desea echar para adelante y formarse en una carrera. Bueno, el honor es mío y muy agradecido que ustedes me den la oportunidad de irme a la juventud dominicana y bueno, pues cuenten conmigo. José Armando Tavares es su nuevo amigo aquí en el Tépoca. Muy bien, muchas gracias. Eh, ha sido un gran honor tenerlo aquí. Así es, muchas gracias por esa información a los jóvenes que pueden eh, entrar a esta universidad muy prestigiosa de nuestro país con unos maestros como dicen popularmente, alta gama. Sí, sí. Otra eh. vaina esa. Oh, otro de otro oh, sí. nivel, así otro es. Otro nivel, otro nivel.